Este martes la unidad de hemodiálisis del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl en la persona de la doctora Juana María Hernández, directora de la dependencia, realizó un reconocimiento a Teleoperadora del Nordeste Telenor por el apoyo brindado a los pacientes de la sala. Agradecerle a usted y a la familia Telenor el apoyo, el soporte y lo que es... Eh, Servicio, donde nos sentimos muy agradecidos del servicio de ustedes. Porque en realidad nosotros estamos muy, muy, muy, muy, en nombre de ellos, de todo ellos, estamos muy agradecidos de ustedes por el servicio que le han dado. El reconocimiento fue recibido por el vicepresidente de Telenor, Eugenio Vargas, quien señaló que esto les compromete a ser más solidarios, a ayudar más y a tener más en cuenta el servicio a la comunidad. También hay un beneficio que no, que no se mide, pero que es el que más satisface, que es el que se puede dar por el pueblo. Muchísimas gracias por esto. Extiéndale nuestro agradecimiento a los compañeros suyos. Cordero, NTN, su noticiero regional.